Yo. Uh -huh. One Oye. <risa> Aunque lo haga bien, la gloria no es mía. Todo se lo debo a El Mesías. Aunque lo haga bien, la gloria no es mía. Todo se lo debo. A el Mesías. La gloria no es mía. La gloria no es mía. La gloria no es mía. La gloria no es mía.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 Todo se lo debo a el Mesías hey, hey. No soy perfecto, pero tengo a mi Cristo en el centro No me avergüenzo de su evangelio En el mundo me enojaba que me hablaran de él Ahora él es mi adicción y paso hablando de él Yo busqué la promoción, hablando de adicción Ahora no busco promoción y mi Cristo me la dio Viendo videos de ateo y fijándome en su reproducción Dije vamos a hacer lo mismo, pero en mí nunca dio. Era poca la fe y Mi ser, el eco me ganaba, quise abandonar el sueño que, que de pequeño, pequeño yo quería, que... pero escuché su voz que M me decía que para yo lograrlo tenía que arrepentirme, que todo mi patar, pero tenía que pagar el precio justo de redimirme. Oh hey, la gloria no es mía, la gloria no es mía, la gloria no es mía, la gloria no es mía, la gloria no es mía, la gloria no es mía. Se lo debo el Mesías. Ey, ey. Ahora comprendo su mensaje y por qué salvarme. Soy una pieza musical que lo ven con menos precio pero eso no me importa porque sé que pronto rompo récord. ¿De qué te sirve ir al ILE si no cambiar? Que cuando llegas a tu casa. Llega a ver a chicas en tan gasta de hada, amor estás tú, uh. en la iglesia no hace nada, uh. pero pasen el bus, va cabeceando uh. Por eso mi gente, oye. los pasos firmemos, oye. seamos conscientes Y aunque yo no pegue, seguiré para el frente y Si fallo me arrepiento Y oye. empiezo desde cero de nuevo de Y oye. Oye. aunque no haga bien la gloria no es mía Todo se lo debo a el Mesías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 Oye, conoceré la verdad y serás libre Exacto Ok, gloria a Dios Oye, la gloria no es mía Black Family Todo me lo da el Mesías